Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo para el canal Muchas gracias a todos antes de empezar el vídeo Muchas gracias a Félix, un saludo desde aquí También a todos los demás que apoyáis el vídeo Y que le dais like, siempre os pido eso Sobre todo que os suscribáis al canal A ver, a ver, ¿qué pasó? Persona, como a hace, es muy necesaria a día de hoy en ¿Eh? lo que es las redes sociales, lo que se nos industria, en lo que es el Si no fuera por gente como él que ha estado dando la batalla un día y otro y otro, yo creo que ni siquiera eh, Microsoft y Xbox no tendrían el alcance que tiene.